Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación vamos a explicar cómo utilizar leds RGBs con, con Facilino, y este es el guión de la presentación, vamos primero a introducir el material, las instrucciones trabajadas y una serie de ejercicios que he preparado para poder aprender a manejar estos leds, vale, como por ejemplo el uno en el que vamos a ir alternando de colores, otro vamos a generar un color aleatorio en el led, y finalmente vamos a hacer un ejercicio en el que va a ir variando, aumentando la intensidad de luz que tiene un led. Bien, eh, como siempre vamos a trabajar con la tarjeta WEMOS D1 R2, R32, perdón, con, junto con la tarjeta eh, multisensor de Arduino y estas son las instrucciones con las que vamos a trabajar. Las instrucciones principales, esta de aquí, lo que nos va a permitir es especificar a qué pines está conectado este tipo de LED RGB con el que vamos a trabajar, ¿vale? Eh, tenemos los tres pines digitales eh, que tenemos que indicar y luego poder, aquí podemos seleccionar el color, ¿vale? Esta instrucción es bastante básica, pero nos permite seleccionar entre los colores disponibles que hay y poder eh, encender un color u otro, ¿vale? Sin embargo, podríamos eh, encender esto con instrucciones de, de, eh, digitales eh, básicas, de las que ya hemos visto, pero aquí vamos a trabajar también con el manejo de señales del tipo PWM, que son estas que veis aquí, ¿vale? Esto es un pin digital, pero que tiene la capacidad de poder generar una alta frecuencia, como ya os expliqué, para poder conmutar muy rápidamente y generar una, una señal que en media tiene el aspecto como si fuera una señal eh, analógica y este es el ciclo de trabajo que tiene que ser una, una variable que varía entre 0 y 255, para desde 0 al, uh, está apagado el todo y 255 estaría eh, completamente encendido, ¿vale? Este tipo de instrucciones necesitan este tipo de señales que están marcadas como PWM. Además, bueno, vamos a utilizar eh, la instrucción aleatoria para generar las luces eh, de color aleatorio. Bien, en el primer ejemplo vamos a hacer eh, el uso de la primera instrucción que os he explicado, en el que, bueno, simplemente establecemos los diferentes colores que queremos y tenemos que eh, indicar los pines, ¿vale? En la placa está de aquí, el pin rojo está conectado al D9, el pin del LED verde está conectado al D11 y el pin azul está conectado al D10, ¿vale? Pues bueno, aquí simplemente lo que hacemos es un ejemplo en el que vamos viendo cómo va cambiando de color, del rojo al verde y al azul. ¿Vale? En este segundo ejemplo, lo que vamos a hacer es generar un color aleatorio de forma que los tres canales, ¿vale? que los que tenemos el pin conectado, que es el D9, el D10 y el D11, vamos a generar un número aleatorio, que es el, el ciclo de trabajo, que es un número que va a variar entre 0 y 255 y entonces en función de esto vamos a esperar un segundo y a cambiar de color, vale, entonces el aspecto que va a dar es que el, el color es completamente aleatorio y va a ser una composición de estos tres números que vamos a ver aquí. Y para finalizar vamos a ver un ejemplo en el que, bueno, aquí os muestro solo cómo hacerlo con el rojo, vale, pero eh, la idea es que lo vamos a hacer con los, con los otros colores también y entonces la idea es la siguiente, fijaos, eh, lo que vamos a hacer es generar una señal que le hemos llamado PWM y lo que vamos a hacer es eh, variar esta, esta esta, esta variable la vamos a modificar para que varíe entre 0 y 255 y esto sea lo que le introducimos aquí como ciclo de trabajo, de forma que vamos a hacer que el led empiece totalmente apagado y poco a poco vamos a ir esperando cada vez un tiempo y poco a poco va a ir aumentando de intensidad hasta el brillo máximo y luego cambiaremos al siguiente led. Bien, pues nada, en esta presentación os he explicado cómo utilizar leds RGB con Facilino. Muchas gracias.